Vitamina C nsp la mejor combinación de regalos de la naturaleza y tecnología moderna. ¿Sabías que la falta de vitamina C conduce a muchos problemas? La deficiencia de vitamina C puede provocar problemas con el cabello, la piel, las articulaciones, cicatrización lenta de heridas, daños en las encías y los dientes, problemas inmunológicos, hematomas, hemorragias nasales e indigestión. Albert St. George, después del aislamiento de la vitamina C en su forma pura. Se dedicó al estudio de los antioxidantes. Dedicó mucho tiempo al proceso de oxidación y al proceso de antioxidación. El premio Nobel fue otorgado precisamente por el trabajo con la vitamina C y por sus efectos antioxidantes. La vitamina C SP es digna de su atención. Así como su descubrimiento digno del premio Nobel. La vitamina C apoya el sistema inmunológico, protege contra el daño de los radicales libres y mejora la producción de colágeno. Mil miligramos por tableta de vitamina C nsp los NSP de vitamina C funcionan todo el día. Esto se debe a que utilizamos tecnología de liberación lenta. La vitamina C NSP apoya el sistema inmunológico. Es vital para la absorción de hierro y la reparación de tejidos. El sistema inmunológico te lo agradecerá por la ingesta oportuna de vitamina C. La vitamina C NSP se acompaña de bioflavonoides rutina, esperidina y rosa mosqueta. ¿Por qué vitamina C NSP? NSP garantiza la más alta calidad, pureza y seguridad de cada producto. Esto también se aplica a la vitamina C La vitamina C es soluble en agua. Esto significa que no se acumula en el cuerpo y debe tomarse todos los días. Esto permite que su cuerpo repare los tejidos y se proteja de las infecciones. Su cuerpo puede mostrar la máxima eficiencia en el trabajo de todos los tejidos y órganos. Llama su atención sobre el hecho de que en la empresa NSP todos los componentes son genéticamente irrespetuosos con el medio ambiente. La vitamina C NSP contiene solo componentes genéticamente puros. La vitamina c -N -S -P es apta para veganos, y está hecha de materias primas que son seguras. Todo se cultiva, cosecha y recicla de forma segura para la ecología del planeta. Ingredientes clave La vitamina c -N -S -P es la propia vitamina C, bioflavonoides cítricos, rutina, extracto de rosa mosqueta, esperidina. La historia del descubrimiento de la vitamina C por parte de Albert St. George es muy interesante. NSP descubrió esta formulación de vitamina C de liberación lenta y la lanzó al mercado en 2003. Desde entonces, NSP Company ha recibido muchas gracias y comentarios positivos por este producto. También hay muchas críticas positivas para cada producto de la empresa NSP. El componente principal es vitamina C mil miligramos por comprimido. Esta cantidad no está destinada a mujeres embarazadas. Este es un punto importante. Cada tableta contiene extracto de fruta de acerola, esperidina, bioflavonoides de limón, polvo de rosa mosqueta y rutina. Echemos un vistazo a estos componentes. Esperidina y esperides, ¿qué es esto, quién es este? La esperidina es un flavonoide que se encuentra en los cítricos. La esperidina fue aislada por primera vez en 1828 por el químico francés Breton de la capa interna blanca de la cáscara de los cítricos. Un antiguo mito griego sobre uno de los muchos trabajos de Hércules. Las manzanas doradas del jardín estaban custodiadas por las hijas del titán Atlas. Estas hijas fueron llamadas las espérides. Junto con ellos, el dragón siempre despierto custodiaba el jardín. Las manzanas valían apenas ser custodiadas tanto por las espérides como por el dragón. Écules tuvo que hacer un esfuerzo para tener éxito. Hay esperidina llamada así por las espérides. La espiridina pertenece a los bioflavonoides fíticos naturales, una clase de antioxidantes. Esencialmente, esta es una forma soluble en agua de vitamina P. Las naranjas y las mandarinas son ricas en ellas. Pero la mayor parte de la sustancia beneficiosa se encuentra en la cáscara y no en la pulpa que comemos. En la cáscara que solemos tirar. Por lo tanto, es problemático reponerlo a través de los alimentos. Pequeñas cantidades de esperidina también se encuentran en otras plantas. Recordamos la hazaña de Hércules. Las esperides custodiaban sus manzanas. Necesitaban un dragón para protegerse, porque había mucha gente que quería obtener bioflavonoides de manzanas mágicas. Las actividades de las esperides quedan inmortalizadas en la historia. Un valioso antioxidante lleva su nombre. Por alguna razón, el papel del dragón que guarda el jardín con manzanas mágicas con esperidina no se refleja en ningún término químico. Entonces, la esperidina es una forma soluble en agua de la vitamina P. Se sabe que en Japón durante muchos siglos ha sido costumbre agregar cáscaras de cítricos a un baño caliente. Para la relajación, para estimular los procesos de microcirculación. El efecto positivo de tales baños se logra precisamente debido al contenido de esperidina. La cáscara de cítricos seca se usa activamente en la medicina tradicional china. La esperidina tiene propiedades antioxidantes, tiene un efecto antialérgico. Activa el sistema inmunológico, ayuda a aliviar los espasmos, fortalece los vasos sanguíneos, aumentando su fuerza. Reduce la permeabilidad vascular, tiene propiedades angioprotectoras. Tiene un efecto tónico sobre las venas. Aumenta su elasticidad, mejora la circulación periférica y el flujo linfático. Estimula la producción de colágeno. Bueno para el hígado. Ayuda a regular la función de las glándulas endocrinas. Normaliza los niveles de estrógeno. Combina bien con la vitamina C y potencia sus efectos. Acerola, también conocida como cereza de barbados. Esta planta es del género Malpighia. Este es un árbol frutal de América del Sur. Se cultiva en muchas regiones tropicales. Las frutas maduras de acerola con un altísimo contenido en antioxidantes y vitamina C merecen su atención. La acerola tiene un efecto antioxidante, tónico y regenerador. Tiene un efecto beneficioso en el cuerpo con un estado general de fatiga, con un régimen de pérdida de peso, con enfermedades infecciosas y virales. El ácido ascórbico, es decir, la vitamina C en la composición de la acerola fortalece el sistema inmunológico. Ayuda a resistir los efectos negativos de las infecciones virales. Ayuda a recuperarse de enfermedades. La acerola reduce el nivel de colesterol en la sangre, lo que ayuda a prevenir la aparición de placas ateroscleróticas. Reduce la permeabilidad y aumenta la fuerza de los vasos sanguíneos. Mejora la actividad del sistema nervioso. Ayuda a deshacerse rápidamente del estrés y el insomnio. Fuerte antioxidante. Activa la producción de colágeno y mejora el tejido conectivo. La acerola es ampliamente utilizada con fines cosméticos. La acerola aporta elasticidad a la piel y frena su envejecimiento. Otro componente del producto es la vitamina C-NSP. Bioflavonoides de limón. En general, el grupo de bioflavonoides de limón incluye rutina, citrino, esperidina, caquetín, flagonas. Estas sustancias beneficiosas se encuentran en muchas verduras, flores y frutas. Su acción general es potenciar el efecto de la vitamina C y prolongar su acción en el organismo. Juntos, los bioflavonoides y la vitamina C pueden proteger aún mejor los vasos sanguíneos, y fortalecer las defensas inmunológicas de manera aún más poderosa. Los bioflavonoides de limón tienen un efecto positivo en el metabolismo, el metabolismo hormonal. Ayuda a proteger el cuerpo del estrés, incluso a largo plazo. Escaramujo como componente del producto vitamin C -N Los escaramujos contienen muchas sustancias útiles. Vitaminas, minerales y oligoelementos. La vitamina C en los escaramujos es 10 veces más que en la grosella negra. La rosa mosqueta tiene 50 veces más vitamina C que los limones. La cantidad total de oligoelementos significativos, como potasio, cobre, calcio, hierro, magnesio, cromo y manganeso, hace que la rosa mosqueta sea un producto muy importante. Los escaramujos se utilizan como tónico, inmunoestimulante, tónico, antiinflamatorio, colerético y diurético. La rosa mosqueta es un remedio muy conocido para muchas enfermedades. En el modo preventivo, la rosa silvestre se usa de manera muy efectiva. La rutina aumenta la elasticidad de las paredes de los vasos sanguíneos, fortalece los capilares y reduce las manifestaciones de inflamación. Reduce la permeabilidad capilar y reduce su fragilidad. Estos efectos de la rutina son lo contrario de lo que ocurre en el organismo con la gripe. Esta es una sustancia indispensable para cualquier infección viral. La rutina potencia la acción de la vitamina C juntas, nos ayudan a combatir cualquier infección, estrés, fatiga y todos los desafíos que nuestra vida nos presenta. Junto con los otros componentes del producto NSP Routine Vitamin C, puede obtener aún más de esta excelente fórmula. Los beneficios para la salud de la vitamina C son enormes. Ayuda a prevenir los resfriados, alivia los síntomas iniciales de los resfriados, previene el escorbuto, fortalece las encías, apoya la salud del sistema inmunológico. Necesario para la salud ocular, previene enfermedades cardiovasculares. Piel sana, prevención de arrugas, producción de colágeno, todo se trata de vitamina C. Fortalece el sistema inmunológico, mejora la memoria, previene la deficiencia de hierro y la anemia. Reduce el riesgo de enfermedades del corazón. Reduce significativamente el riesgo de enfermedades crónicas. Previene la degeneración macular. Se conocen los beneficios clave de la vitamina C. Esto incluye contrarrestar las alergias. El efecto antihistamínico es importante. La acción oncoprotectora es muy importante. Un laxante natural que ayuda suavemente a limpiar el cuerpo. Activa la producción de colágeno. Soporta músculos, ligamentos y articulaciones. Una vez más, enfatizamos el papel principal en el apoyo al sistema inmunológico. Vitamina C para la salud de los hombres. Apoyo a la sexualidad masculina saludable. Es muy importante apoyar la función fértil de los hombres. También es muy importante enfatizar el papel de la vitamina C en el apoyo a la salud de los hombres. ¿Cuál es la relación entre cantidades suficientes de vitamina C y la salud de los hombres? La producción de colágeno, que es esencial para mantener la salud de los hombres. Protección de los vasos sanguíneos que juegan un papel importante en la manifestación de la sexualidad masculina. Los hombres necesitan colágeno no solo para los vasos sanguíneos. Los vasos son necesarios para la función sexual normal de los hombres. El impulso sexual es un momento importante en la vida de un hombre. La vitamina C ayuda a mantener la salud de los hombres, y a mantener la actividad sexual de muchas maneras. Una disminución en los niveles de cortisol es equivalente a una disminución en la carga de estrés. La función sexual de los hombres es imposible en el nivel adecuado bajo estrés. Con estrés a largo plazo o estrés a corto plazo, los hombres necesitan protección. La vitamina C ayuda a los hombres a sobrellevar el estrés. Los beneficios de la vitamina C en ESP son claros para nosotros. Prevención de la hipertensión, prevención del cáncer, fortalecimiento de la inmunidad. Reduciendo el riesgo de patología del sistema digestivo, aumentando la densidad ósea, previniendo la enfermedad de Alzheimer, previniendo problemas de encías, reduciendo el riesgo de accidente cerebrovascular e infarto, previniendo cataratas y degeneración macular. Y, por supuesto, un rápido alivio para los resfriados. Vitamina C-NSP merece muy buenas críticas. Las personas que lo usan escriben muchas buenas críticas. He tomado varias formas de vitamina C pero nunca he sentido realmente el beneficio. Después de leer sobre la vitamina C que puede ayudar con el colágeno, agregué la fórmula NSP. La fórmula Time Release Vitamin C-NSP ya siento los beneficios. Gracias a NSP, solo uso una tableta por la mañana para un impulso completo de vitamina C. Me encanta este producto y lo uso todos los días la mejor calidad, la mejor fórmula de liberación prolongada del mercado, la mejor vitamina C del mercado. La vitamina CNSP es realmente la mejor. Quiero enfatizar, la vitamina C no se usa en mujeres embarazadas. Entonces, la vitamina CNSP es un poderoso complejo de antioxidantes. Todos los componentes mejoran la acción de los demás. Apoyo de la inmunidad prevención de alergias, prevención de problemas cardiovasculares, prevención de enfermedades de las encías y pérdida de dientes, protección y restauración del órgano de la visión, asistencia a todos los órganos que trabajan intensamente, mejora del hígado, piel, articulaciones, aumento de la síntesis de colágeno, aumento de la función sexual en los hombres, aumento de la fertilidad, aumento de la movilidad y actividad de los espermatozoides. Y eso no es todo. Hay muchos más efectos positivos del producto vitamina C en SP. Aprovecha todos estos beneficios y mantente saludable.